Nuestros jugadores han llegado a Main Street, allí interpretarán a gente normal con grandes ambiciones y escaso control de sus impulsos. Habrá grandes sueños y planes mal ejecutados. No les irá bien, por decirlo suavemente, y al final lo más probable es que todo ello desemboque en un glorioso estallido de celos, asesinato y recriminación. Los dados marcarán estos inevitables destinos. Se perderán vidas y reputaciones, se aprenderán dolorosas lecciones, y si la fortuna le sonríe, sus personajes simplemente acabarán, igual que empezaron. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí de nuevo con el fiasco. Tú y yo ya hemos jugado varias veces. Exacto. Y Jason, ¿tú la otra vez estuviste detrás de cámaras? Estuve ausente, estuve bajo. Claro, no, no llegaste a saber cómo se desarrolla el juego. Va a ser tu primera vez, entonces sí. nada, no te preocupes, va a ser una partidita tranquila. Vamos a intentar que no se vaya por desmadre. Sí, vamos a intentar evitar los helicópteros, las iglesias, Exacto. esas cosas. <risa> y vamos, vamos a ello. Como es tu primera partida, pues. Vas a hacer el honor de tirar los dados. Coge todos los dados. Cógelos, agítalos bien y lánzalos. Vamos a ver. Pues vamos a coger un 3, amistad. Un 5, en las inmediaciones. Un 1, de familia. Un objeto indecoroso, con un 1. Dos, compañeros de trabajo. Creo que me voy a quedar con el aviso de desaudio, que es un 6. Mi personaje es Melody Jenkins. A la cara de todo el mundo puede parecer una chica inocente y dulce, pero en verdad es una cruel y despiadada asesina a sueldo. ¡A que esto no te lo esperabas! Tiene una relación de compañeros con Jake el guapo, el cual le facilita armas e información. Y luego se dedica a huir de un cazarrecompensas llamado Jim, el guapo, el cual nunca le ha logrado atrapar. Pero se llevan guay. Mi personaje es Jim, el guapo, un cazarrecompensas que últimamente no está teniendo la mejor de sus rachas. Y le ha enseñado una orden de desahucio a su primo, Jay, por lo cual va a aceptar un trabajo para intentar capturar a Melody James. Bueno, pues yo soy entonces Jake el Guapo, el primo de James el Guapo, el cual le va a ayudar con su problema con las deudas que tiene, ayudándole a capturar a un asesino a sueldo que a su vez es una compañera de trabajo mía. Pues vamos a comenzar, ¿no? Muy bien. ¿Quién quiere hacer los honores? Pues empiezo yo, Muy que bueno. para algo soy la más experimentada. Me parece bien. Y quiero que me planteéis vosotros la historia y resuelvo yo. Vale. Vale, entonces nosotros le ponemos la introducción y ella tiene que definir cómo acaba. Si acaba bien recibirá un dado verde, si acaba mal, si se considera que es mal, no tiene por qué ser una catástrofe, un dado rojo. Mm. Por ejemplo, estamos tú y yo en el aparcamiento. Vale. Pues preparando un siguiente golpe, ¿vale? Enseñándote planos informándote de la disposición de munición y armas que vamos a tener... Vale, este es el plano. Mira, entrarás al puesto de vigilancia de los guardias por una pequeña rendija que hay aquí. Una vez que estén los guardias de descanso durante 5 minutos, tendrás que infiltrarte y crear un sistema en bucle de las grabaciones. Así tendrás todo el tiempo del mundo para acceder al almacén. Vale, ¿con qué armas contamos? Es una sencilla misión de infiltración, no necesitas armas. Pues vaya mono. Mira, en el peor de los casos te puedo dejar estas dos. Vale, vale. Entonces estás chupado. Entro, mato al alcalde, cojo las joyas, los papeles y a esa noche a dormir temprano. No, no, no, no, no, Nada de matar al alcalde. si el alcalde lo no más divertido de matar? ¿Por qué tanta violencia? Al alcalde no lo matas, lo secuestras, pides un rescate y mucho mejor. Agua, fiestas. Vale, vale, nada de matar al estúpido alcalde. Gracias. Eso sí, he de advertirte. Parece ser que alguien te está buscando ya, te está siguiendo la pista y no va a dejarte escapar, así que habrá que tener especial cuidado. Vamos, por quien me dicen, me puedo imaginar de quién hablamos. Jim, el guapo. Pero bueno, Puede sabes ser. que nunca me logra pillar. Sí, pero recuérdamelo lo de, cuanto más mates, más te seguirán y más será más, más difícil para ti. ¡Pero es interno. que es la parte más divertida! No sé cómo me alío contigo, pero bueno, así van las cosas. Pero si sabes que nunca te he fallado. Hemos tenido mucha suerte. Te cuesta admitirlo, pero sabes que soy muy buena en lo mío y a ti te encanta trabajar conmigo. Sí, lo que tú digas. A ver, tú revísate el plan y quedamos dentro de tres días para dar el golpe. Vale, ¿dónde nos vamos? Uh, bueno, esto está bastante cerca del ayuntamiento. Podemos quedar aquí mismo. Perfecto. Melody es muy intrépida. Y le da igual todo. Así que se mete en su coche y dice: Va, esto ni me lo voy a mirar. Y el gym que me busque. Total, nunca me va a encontrar. Así que Melody está siendo muy imprudente ¿eh? de se... ni siquiera mirar el planning. Así que. Se merece un dadito. Pinta, rojo. pinta mal, mal. Pinta mal. Vale. Sí, me te toca. Voy a iniciar yo la historia y quiero que vosotros la acabéis. Ok. Voy a ir a un flashback, que el flashback se va a concretar contigo, en el que tú y yo nos reunimos y me comentas tu problema con Hacienda. ¿De acuerdo? O con sí, Hacienda, sí. sí. con que te van a quitar <risa> la casa. <risa> que me desahucian, tío. Exacto, te desahucian. <risa> vale, entonces, allá vamos. Tío, estoy... Estoy teniendo muy mala suerte. ¿Qué te pasa? A ver si puedo ayudarte. No sé qué decirte de esto, Es que... El banco me va a embargar. Así todo el Es que, tío, no, no sé cómo vives esto. O sea, sí vale que cada día hay más delincuencia, hay más delincuentes... Pero es que no, no lo veo. Eh, ya, pero cuando pillas a uno o dos buenos el resto de meses... Ya, pero es que son uno o dos buenos, un par de meses, y luego pasa esto. Ya, yeah, estoy renal. A ver, ahora mismo solo veo dos opciones. O vas y atracas un banco, no. O vas a por el pez más gordo. Eh, ¿Cuál dirías que es el que tiene la recompensa? Hay, o sea, hay una tía. Eh, se escurridiza. Trabajé con ella una vez porque su mira, miras está. Mm. Vale, déjame que pregunte, a ver qué puedo averiguar y tan pronto como sepa algo, te cuento. Oh, muchísimas gracias, primo. Sabía que me iba a contar contigo. Nada. entonces ¿Cómo termina…? ¿Cómo decís vosotros que termina? Jake el guapo es cuando dice… Ostras, pues quiero ayudar a mi primo. Voy a llamar a Melody, porque estoy seguro de que es Melody la que tal, y voy a quedar con ella en el aparcamiento para un golpe. Entonces voy a elaborar un plan para traicionar bueno traicionarte a ti, ayudar a mi primo, y digamos que entonces acaba todo bien, ¿no? Se desarrolla todo tí? correcto. Muy bien. Para pues, ti el momento va bien. Dadito verde. Vale, ahora te toca a ti. Vale, pues voy a ir también a un flashback, justo al flashback en el que me cruzó con Melody. Vale, quieres desarrollar tú la historia. Exactamente. Correcto. Y terminamos nosotros. Ok. Vale, pues es, es una situación en la que está huyendo está en un callejón y eh, justo me cruzo contigo, ¿vale? Ok. Y tú vienes huyendo de un par de, de, de tíos. Y justo te ayuda a esconderte. Pasan corriendo los tíos. Vale. ¿Eh? Sí. <risa> oh, una, pues gracias, ¿eh? Una pillaste también. ¿Cómo te llamas? ¡Melody Yankee! Yo soy Jim, lo eh, averiguarás fácilmente mi apodo. ¿Jim el feo? No, no, no, definitivamente no. Soy Jim el guapo. No lo pillo, ¿es clásico? Bueno, te debo una. Sí, me... me la puedes devolver. Ese tío, ¿no? Sí, así es. Estás chupado. Cuenta conmigo. Continuará.